Interesados en solamente tomar algunas sesiones de coaching virtual, voy a estar enseñando eso en España, pero se pueden agregar personas de Latinoamérica que puedan estar interesados. Van a hacer cinco clases de coaching ontológico, no necesariamente para hacer coaches, pero para familiarizarse con las distinciones y los conceptos de coaching ontológico para los que estén interesados. Con esto, una historia y terminamos. Esta historia es algo que me pasó la semana pasada. Estaba en Buenos Aires dando una presentación sobre preguntas poderosas y Llegó un chico, un chico joven que se acaba de recibir una de las escuelas de coaching y me dice, quiero, bueno, felicitarte por la presentación y quiero contarte que leí tu artículo de preguntas poderosas a través del internet antes de conocerte. Y yo me quedé sorprendido, porque es un artículo, yo tengo en mi website muchos artículos que escribo para mis clientes. Que muchos son, particularmente en Los Ángeles, trabajo mucho con la comunidad latina y escribo muchos artículos de muy fácil acceso. Sí, los quiero invitar a que, a que los puedan usar ustedes también. Y escribí un artículo sobre preguntas poderosas y me dice, yo nunca me imaginé que me iba a encontrar con él, que lo escribió. Así que, que comparto esto porque el website para los coaches es una de las maneras de eh, darse a conocer. Sí, yo también me quedé sorprendido, nunca me imaginé que ese artículo que había escrito hace un par de meses, alguien lo iba a leer y de casualidad lo iba a encontrar en persona. Y él me pregunta, vos has conseguido muchas cosas y hablamos de preguntas poderosas. Y la pregunta que quiero hacerte ahora vos es, ¿qué preguntas te hiciste vos para llegar a donde estás? Me preguntó, me quedé pensando. dije, wow, parece que la clase me, lo motivó, porque hice, venía a preguntarme eso a mí y a mí me ayudó mucho a darme cuenta que la respuesta que le di fue, la pregunta que yo me hice, creo, para llegar a lo que conseguí es, ¿cómo puedo jugar un juego grande en mi vida? ¿Cómo puedo jugar un juego grande? ¿Sí? Un juego chiquito hubiera sido quedarme por ahí, en mi, en mi Buenos Aires. Si hice un juego grande me fui a Estados Unidos. Un juego chico hubiera sido quedarme en la compañía que estaba, que estaba muy bien. Un juego grande fue irme. Un juego chico hubiera sido quedarme en Los Ángeles, en el board de la ICF, en Los Ángeles, que yo era un miembro del board de directores. Pero yo jugué un juego grande y ahora estoy en el board de directores global de una organización que la primera vez que tiene un latino dentro del board.